Y si no me encontrás, solo llámame más, Menos de cinco estoy, no me importa dónde estás Más de una vez he buscado un fantasma Del que yo me inspire y que no me dé la espalda Más de uno me ha fallado, más de mil me ha traicionado Estaba perdido pero el cielo sí había soltado una diabla solo, un ángel, un demonio que de todo el mundo solo a mí me más odió. Pero después me di cuenta que era una diosa que otra cosa, por fin la vida conmigo era piedosa. Por fin te encontré mi gran Aquí sentado, esperando por ti estoy angustiado Tengo miedo de que alguien te haga daño Espero que no se crucen a mi lado oh, Aquí sentado, espero por ti estoy angustiado Tengo miedo de que alguien te haga daño Espero que no se crucen a mi lado Y si no me Si tal vez fallé, yo lo voy a arreglar Aunque muy lejos estés, tú a mi lado estarás Por fin te encontré, mi gran luz fogaz. Y aunque lejos estés, tú a mi lado estás Y si tal vez falle, yo lo voy a arreglar Aunque muy lejos estés, tú a mi lado estarás